buenas mis chicos del tanque juega <coughs> espero que en el día de hoy hayan disfrutado ese hermoso día acá en cartagena con ese con esa lluvia pues por lo que veo estamos bien con, con las vistas ah también espero felicitar aunque no le voy a ese equipo pero quiero felicitar el, a Real Madrid por por por hacer perder a Manchester City pero bueno esa Champions League la final está buena así que espérense que, que antes del 28 de mayo voy a hacer video Liverpool versus Real Madrid en el e fútbol así que espero que en este video le den like y se suscriban a este, a este canal y activen la campanita de notificaciones cuando yo suba el final de la Champions League. Aquí como pueden ver ahora mi canal tiene 1400 vistas gracias a esas personas que se, que se han visto ese canal. Aquí 1.0k de vistas menos gracias a Dios vamos subiendo vamos aquí como pueden ver estamos semi semi aquí en los todos los videos 967 pero en todo mi canal tenemos 1.0 K de vista con 8 suscriptores así que espero que por favor se suscriban a este canal se suscriban porque si sí, quiero que que vean los videos todos esto Que cuando yo suba nuevo video, activen la campanita de notificación. Este video si llega a las 100 vistas, lo pongo como pagado. O oh, no, perdón. Subo otro otro video del Virtual DJ. Todavía no he hecho la lista de reproducción porque apenas son demasiadas listas, entonces entonces amigos espero que se suscriban a este canal Ratchet Games XD Aquí Ese es un amigo de por aquí por la calle Ese tiene más que yo mil, 7, 1488 bits Esp Espero que se suscriban a su canal Es eh, bueno Tiene sus nueve suscriptores Y hey, yo tengo ocho suscriptores Y en todo el canal Estamos en mil 1400 vistas entonces amigos espero que se suscriba a este canal este es un semi blog para que se suscriban a este canal y ya saben cuántas vistas llevamos espero que se que le den un like a este vídeo comenten compartan con sus amigos así que mis amigos no siendo más nos vemos